La, probando 1, 2, 3 Y aquí vamos a hacer un video Acerca de mí acerca de Acerca de Lo que yo copié hace mucho, hace dos años Y ahorita apenas me, me atrevo a hacer Un video dos años después de lo que copié, de lo que tenía pensado mucho tiempo, pero bueno, acabamos de tratar de hacer lo mejor que yo pueda. Entonces, primero, yo llamo esto una teoría inventada, pensada por mí, formal, o formalmente una bitácora, como quieran decir. Entonces, un sábado a eso de las 2:45 pm, el 23 de agosto de 2014 va a empezar a hablar acerca de que todas las personas, especialmente siendo adultas, vivimos con estrés, aún así sea más mínima o grande que sea el estrés. Entonces se inventan, todas estas personas se inventan cosas para salir de ese estrés, como por ejemplo, ir de compras, jugar cualquier clase de juegos, o hasta tener relaciones sexuales, una forma de relación entre otras personas entre otros todas estas cosas pueden que lo saquen del estrés por un instante o por mucho tiempo pero, un, el, pero el único estrés que siempre ha existido entre la gente es el que hayan guerras las guerras siempre han estado y siempre han estado como Siempre han estado como lo dicen la historia Y siempre lo van a estar en la Porque sea sí. es el único estrés que siempre vivirá Entre todos Así sea una guerra más mínima o tonta como lo quieran llamar O más grande como lo quieran llamar en la Primera o Segunda Guerra Mundial No lo llamen Entonces Ah... Uh, es la verdadera realidad es una de las realidades triste realidad en el mundo que vivimos bueno otro pensamiento eh, aleatorio que se me vino fue a finales del mes de enero a principios de, del 2015 eh, el estrés es una gran e importante parte de los seres humanos conforme va el evolucionando y va evolucionando a través del tiempo ese estrés se va sigue ahí pero es muy es muy grande importante entre los seres humanos para que sigan evolucionando a través, y para que sigan, a través del tiempo, sigan viviendo a través del tiempo este estrés puede dejar cambios físicos o emocionales en las personas cada vez que se presentan en los seres humanos, el estrés se presenta en forma de pensamientos en las personas. Hmm. El estrés puede ser alto o bajo, como dije. Y para hacer un, dar unos ejemplos de, ejemplo de estrés bajo, puede ser cuando los seres humanos piensan, especialmente en el presente. Un ejemplo: el presente, por ejemplo, cuando piensan. ¿en qué voy a comer hoy? qué voy a comer hoy? ya saben que tienen comida en la nevera pero piensan si sí compraron la suficiente comida para ese día si ¿sí compré suficiente comida ay, yo sé que tengo un poquito me dejo revisar si tengo lo suficiente Entonces, puede ser que sea muy poquito la comida que tenga ahí Ah, es un ejemplo de estrés bajo. Un estrés es alto es cuando especialmente piensan lo que es incierto del futuro. Como por ejemplo, si voy a estar vivo mañana. ¿Voy a estar vivo mañana? No sé. Sabes que nadie sabe esa respuesta, pero aún no así, la gente que. Puede estar pensando eso, que están, alguien viene detrás de mí, alguien me está amenazando y no sé si mañana voy a vivir. Entonces solo oh Dios o oh el destino, oh destino saben esa respuesta. ¿Cierto? El Dios y el destino son los únicos que saben esa respuesta. Wow. Bueno, Entonces, es un estrés muy alto. Muy alto para algunas personas porque realmente yo no sé cuándo voy a morir. Bueno, uh, otro pensamiento aleatorio que se me vino, que yo copié, fue a finales del mes de septiembre del 2014, fue el 24 al 30 de septiembre más o menos, y copié de que la raza humana ha estado ligada en ciertas cosas en particular ciertas cosas, en particular con el reino animal, por ejemplo, en la supervivencia y reproducción. La raza humana ha estado luchando, peleando entre ellos para así sobrevivir el día a día. Recurren a la reproducción para poder así mantener su legado. Verdad, es muy... Para algunos muy duras, pero verdades verdaderas. Muy, muy ciertas, porque no voy a tener un legado para así reproducirme, así yo seguir viviendo, seguir manteniendo todo lo que yo tengo, que ellos lo mantengan por mí. Otro pensamiento que tuve a medias del octubre del 2014 o lo copié en el de noviembre del 2014 eso es cerca del anime uh, si sí, yo realmente no voy a leer del anime pero voy a decir de que el anime sí tuvo un impacto muy verdadero muy me impactó mucho a mí Hablando hablando acerca de que, que es el anime para algunos de los que no sepan que, que es el anime que no vean el anime, que no sepan qué es anime que algunos pueden saber pero les tienen miedo les, les dicen de que es malo pero algunos otros encuentran la felicidad ahí que fue, pero me gusta mucho acerca de una temporada aunque no me lo dejaron ver porque no, no estaba... No había ni siquiera nacido, pero de, de los 80s y noventas s Creo que ese anime, me refiero mucho a ese tipo de anime de cerca de esa era porque ese anime pareciera que lo hicieran con mucho, no voy a decir amor, pero mucho entusiasmo, mucha originalidad, esa es la palabra también, originalidad de... <coughs> que él salía de, de todos los sentimientos de, el creador, de los creadores de esa era, de lo que pensaban en esa era. Y me llegó mucho. Entonces por eso también estoy haciendo y decidiendo hacer este video acerca de mí, acerca de todos mis pensamientos, de lo que ellos me trataron un poquito de, de realizar, de pensar de, de pensar, de tratar de ver la vida un poquito más diferente de lo que uno está acostumbrado a verla y hay muchas otras cosas más que uno sigue descubriendo cuando uno vive solo y esas son también las verdaderas, tristes verdaderas y grandes verdaderas verdad, verdadera perdón a la redundancia, pero así es la verdad, verdadera que uno solamente vive sol porque ya le dicen vaya y busque lo que hay afuera y es verdad uno busca cosas afuera que pueden ser buenas o malas mayoría mala pero al menos sabe, al menos sabe que es mala y ya es decisión de uno si quiere seguir por esa decisión malo dices, bueno me no lo quieran ver pero pero sí anime me hizo grande, me hizo ser feliz me hizo de todo sí, hizo indeciso como dicen pero y no me arrepiento sí, de de lo que yo estoy haciendo ahorita, porque esta es una edición que he estado planeando que he estado haciendo, que he estado pensando que he estado tratando de ejecutar por muchos mucho tiempo yo digo mucho tiempo aunque puede ser días o meses pero para mí es mucho tiempo porque yo no quiero seguir viviendo en estrés aunque sea parte de mi vida aunque me digan que tenga que seguir viviendo en estrés, no quiero Porque qué es lo correcto y lo malo Qué es bueno, qué es hacer lo, es lo correcto y qué es hacer lo malo Porque cuando vemos, cuando vemos a alguien que no nos gusta Lo que está haciendo creemos porque es malo No me gusta, no me gusta Lo que está haciendo entonces este eres malo Eres muy malo porque no eres igual que yo Todo lo que yo he pensado todo voy a aceptar a ti porque no eres igual a mí, aceptación wow. realmente, este es un otro punto que quiero leer acerca de la aceptación, porque todos estos minutos anteriores conlleva a la aceptación, el ser aceptado por el otro ser humano si no estás haciendo lo correcto, que yo pienso que es correcto todo lo bueno que yo pienso que es bueno y todo lo que yo creo que es malo y si tú estás haciendo lo que yo creo que es malo no te voy a aceptar no vas a ser parte de mi no. de mi comunidad, de mi clan de mi legado entonces mejor te voy a rechazar te voy a sacar afuera listo, en realidad que vamos a tener que vivir afuera, pero bueno, así es, otros se rechazan, otros se aceptan, bueno, tenía muchos más expectativas acerca de que cuando se aceptan, así sea por lo más mínimo, lo más es que todos nos aceptamos pero no desde que todos vivíamos en este mundo somos de este mundo lo que llamamos planeta tierra y aún así ahí está el rencor ahí está ahí está lo malo otra forma de vivir es una forma de vivir todos los que fueron aceptados todos los que fueron rechazados ahí están afuera Ahí están afuera. ¿Fuera en dónde? En la calle. Es que no tienen hogar. No vamos a hogar. Uf. Wow. ¿Sí? ¿Y por qué están afuera? Por. Por los tres mismos. No un día pueden. Pero que ustedes lleguen allá. A la que no. A la que no. Para eso vamos a necesitar para que no lleguemos allá afuera necesitamos inventar cosas. Necesitamos inventar para no llegar a estar donde ellos están y crear nuevas cosas para que ellos no nos alcancen. Para que los que rechazamos, aunque están ahí al lado de nosotros, vamos a inventar cosas para así ignorarlos, así olvidarlos así porque se parten de nosotros porque la mente no me gustan esos tipos de gente no realmente no me gusta ese tipo de personas que que ven lo que yo veo que es malo y, y ahora sí ellos lo hacen no, no, no vamos a inventar el dinero no, no es malo, pues es que mejor el dinero y el tiempo y el agua Por eso estoy haciendo este video estoy aquí me olvidé decir al principio estoy aquí en mi lugar en, como lo quieran llamar en mi residencia bonita porque lo obtuve con dinero con mi tiempo mi tiempo mi tra duro trabajo que me pago con, me pago con dinero aquí eso estoy yo soy hecho de agua estamos vamos los tres dinero, tiempo y agua estoy acá mi residencia bonita va a ser más ya hace casi un año que estoy viviendo acá yo solo estoy viviendo solo con mi residencia tengo todo soy soy feliz tengo todo tengo para ver mi anime todo mi dicho está bien me he divertido me he gozado eh? sí, una buena experiencia vivir cosas uno solo es bueno y es solamente uno lo aprende uno mismo uno mismo viviendo solo viendo lo que es bueno, viendo lo que es malo decidiendo Decidiendo vivir solo, decidiendo trabajar, decidiendo seguir manteniendo este lugar para no poder salir allá afuera Estoy acá, en la, como le dicen conformidad, no creo que esa sea la palabra, creo que sea, sí conformidad puede ser la palabra La conformidad de mi hogar, estoy, estoy bien, estoy muy bien, estoy bien en mi hogar, lo que llamo hogar. Okay. Tengo comida, tengo, tengo todas estas cosas que me, me mantienen aquí viviendo. Dinero, tiempo, tiempo, dinero, agua. ¿Qué tal? más de la gente que no tiene dinero y siguen viviendo? Tienen el tiempo y tienen agua. ¿Ellos son agua? No. No puede haber dinero porque la relación que nos dicen son... El tiempo es dinero, el tiempo es oro. tiempo es oro. decirlo si el tiempo es oro, el es oro, dinero es tiempo, ¿cierto? O Estos sea, dos tienen que estar muy, muy hundidos. Uno para el otro, el otro para uno. Imposible dejar el dinero porque necesita tiempo. No, eso es muy pesado. Yo no puedo seguir viviendo sin dinero novia, vivir en la calle, comer a otra gente, Mira. imposible, no acepto eso, necesito hacer dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, dinero, para poder seguir, pues qué tal que si, sí? mejor, no existiera ninguno de dinero, ni tiempo. Todas estas invenciones ¿no? Mostrar los buenos sentimientos Voy a leer una parte de Que esto me quiero seguir Voy a empezar a hablar de Otras Otras ideas que me llegaron a mi mente Hace poquito Hace algunos par de, par de tiempo no mucho, más de dos años, menos. Entonces, pero voy a volver acerca de lo que estaba hablando ahorita. Mostrar los buenos sentimientos. Y también me gustaría empezar a jugar con palabras. ¿Por qué existe la palabra por qué? Hmm. que nos seamos robots si sí, vamos a pensar con nosotros mismos si sí, descubrirte bastantes cosas descubrirte muchas cosas así por eso es que persiste la palabra por qué hmm. y no existiera la palabra porque sería, sería más bien sería estaríamos viviendo en una utopía sería bonito la utopía vivir que todo nos diga que hacer esto esto esto hasta esta es hora esto está tal hora así tiene que vivir a estos años tiene que hacer esto y al final tiene que hacer esto pues así puede tener una vida bonita y tener una familia todo ordenadito todo bien ordenadito. algunas personas es bonito, algunas personas sí les sirve eso, pero algunas se rebelan, otras no les gusta eso. Así no tendríamos más guerras, más. Sería bonito vivir en una utopía, para no tener ese estrés de que las guerras, que bla, bla, bla. entonces seríamos máquinas. Si viviéramos en una utopía, es como las once acá de esperas. A los veintitantos años haga esto. A los cuarenta tiene que tener tanto nivel para poder así salvar su pez. No. Serían máquinas. Máquinas metal. Serían robots puro metal ahí. Máquinas. No. no quiero, yo no quiero ser una máquina. No quiero ser un robot. No quiero un robot, oiga No quiero un robot Ay, también Esto es un robot Yo no soy esto, pero me gusta mucho Me gusta mucho mi celulito Un celular Un celular tan bonito costó como 500 dólares más o menos Ah, pero... Solo conseguí una y otro, y otro, y otro, Pero yo no soy una máquina no soy una máquina yo no soy un robot pero esto es mi vida todo este tiempo todo el dinero que me ahorré aunque dije que fue rápido pero en realidad lo ahorré lo ahorré ahorré ahorré ahorré y ¿cómo me lo pude comprar ay lo más lindo es bonito esto me ha ayudado esto, esto, es esto es mi vida esto es mi vida mi vida mi mm vida -hmm. bonito quién es el que juega con el amor vamos a jugar con más palabras a ver quién es el que juega con el amor o el amor nos juega a nosotros a los dos mm. Muchas preguntas, jugando con palabras. No, no, no, no, no soy tan bueno con eso. Solamente mi enamorado, ¿me gusta esa persona? O con la que esa persona me gusta. Me gusta de vuelta, es como está mi familia. Bueno, sería muy bonito. A mí me gusta... Vamos a jugar con más palabras. <coughs> ¿Quién es el que nos lava el cerebro? ¿Qué estás haciendo con tu vida mmm juego de palabras muy profundas voy a hablar acerca de los buenos sentimientos que ya hablé acerca de estas cosas que tengo esto en la mano bueno, a responder a la pregunta que me hice ahorita ¿Qué estás haciendo con tu vida? Yo voy a responder eso Lo tengo hasta acá copiado Al menos yo La estoy viviendo a una manera A mi manera Para algunos puede ser enfrente Me gusta mucho jugar, me estoy jugando Me gusta ver anime me gusta eso es lo que me lleva hacia la felicidad mi completa felicidad me, me, me llena mucho me, me da energías para seguir adelante me da muchos pensamientos buenos me abre la mente me abre me hace que yo me siga conociendo a mí mismo para algunas otras personas puede ser de que yo lo yo, que yo estoy haciendo puede ser buena o mala para eso cada uno vive su vida a su propia manera y al menos aunque okay, lo estoy viendo a mi manera, tengo todos mis cinco sentidos. Cinco sentidos, sexto sentido. Sexto sentido. Sexto sentido. Es Ah, el de las mujeres, el de la premonición. Solamente lo de las madres. Sexto sentido. Me estoy usando no es premonición, pues premonición es una porque viene de la mente viene, viene, viene de, unos, de las madres que pueden sentir si sus hijos están bien o mal, especialmente les pues, está pasando algo malo, puede ser es especialmente en las primeras etapas de los primeros años de sus hijos realmente no, no sé si es más adelante también pero es más fuerte más fuerte en los primeros años de vida de sus hijos, que tienen el sexto sentido más desarrollado, más fuerte, más evolucionado que cualquier otra persona, aunque saben que es lo que le está pasando a sus hijos, así sea bueno o malo. Especialmente se aguda más cuando es bueno, si es lo que dicen. Y sexto sentido, y un séptimo sentido séptimo sentido tengo un séptimo, séptimo sentido no sabía si lo tengo hay más de cinco sentidos de no sé que hayan cinco me hay hice un sexto Ahora un séptimo ¿Qué es esto claro séptimo sentido Uf, hay gente que lo usa para el séptimo sentido ¿Qué es hay gente que lo usa para para cuando ellos cuando, cuando ven a una persona que les gusta como le estaba diciendo antes que ven que creen que les gusta entonces tratan de porque sea, aunque sean similares o oh, hasta alguna gente les gusta si es completamente diferente a uno algo les algo les está llamando a esa persona algo les está diciendo que necesita acercarse más a esa persona para poder así Desarrollar el séptimo sentido Y así lo usan que lo usan para eso para, para esa persona que creen que ven Que les gusta Que tienen mucho en común O hasta no mucho en común Pero aún así se juntan Y hacen uso de su séptimo sentido pues yo diría que ese séptimo sentido sería Es... Es, es, es usado para eso también pero se usa mucho más para cuando uno no tenga fuerzas, uno no tenga las fuerzas para eso sirve el séptimo sentido para sacar fuerzas donde uno no tenga para, para si quiere seguir viviendo y cree que no puede seguir viviendo para eso sirve el séptimo sentido para sacar fuerzas y seguir viviendo su propio estilo de vida para eso es el séptimo sentido. Gente que lo usa para, para eso, como está diciendo antes, pero bueno. Al menos ya sabes, por si no sabían que para mí, que, es, que si hay más de 5 sentidos, más o menos 5 sentidos, hay mucho más. Y hay hasta un octavo sentido. Hay un octavo sentido, 8 sentidos, no me lo puedo creer. Un octavo sentido Al menos estoy dando provecho Todos, los, todos mis ocho sentidos Ocho sentidos Este mal está loco Está loco Así que eso era actualmente creo en cinco Yo no voy a creer en ocho sentidos Puta las sentidos el octavo sentido para mí lo que yo copié bueno hay que hacer así, los ordené así del sexto al octavo que es el octavo que le llamar el último el octavo sentido que viene de, de acá el corazón y en el, el corazón es, el corazón es donde están todas las emociones están todas las emociones si sean buenas o malas todas están ahí puede tener más buenas que malas, puede tener más buenas que malas puede tener 99 buenas y una mala pero ahí las tiene ahí las tiene toditas en el octavo sentido en el corazón ahí las tiene dependiendo de ya quiero hablar acerca de lo que estaba tratando de hablar, acerca de las buenas intenciones, buenos, buenos sentimientos. Estos buenos sentimientos que usted cree que tenga en el corazón, ahí, que puede hablar, que puede transmitírselos a otras personas, es, debería ser a las personas más cercanas, a las personas más inmediatas, así como nosotros llamamos a la familia, que nos cuando nos crían, cuando nos crían. Cuando somos niños, a esas son las que deberíamos, ¿cierto? Las buenas, buenos sentimientos. Las personas que consideran más cercanas se las debería mostrar. Es un buen. Ojalá que todo lo que yo estoy diciendo como sea, lo, puede, lo pueda tomar como para un consejo, como para un buen para que reflexionen su vida si quieren o puede llorar, yo sé que algunos de los que me conocen pueden estar riéndose, pueden estar tristes porque me otra vez me vuelven a ver, así ya por un video, pueden estar felices también por el misma persona, por esa misma razón. Pero bueno, Son buenos sentimientos. Se los debe mostrar a las personas más cercanas, no a, no a cualquier extraño, ¿cierto? Bueno, los amigos algunos se consideran como familia, ya, ya en cuando están en los años adolescentes, algunos consideran a sus amigos como familia, y no digo que esté mal o bueno, se pues, si lo consideran, pues por qué no, y se si los quiere mostrar esos buenos sentimientos, pues por qué no. Al menos son sus buenos sentimientos, sus buenas intenciones para sus.. lo que considera más cercano a usted, a su familia. Si es que no es buena familia y creo que sus amigos son sus. Son su familia, pues bueno, ¿por qué no? Pero, porque, y todo está basado en el diario vivir, no se lo muestran a ninguna persona, más que sea a su familia o persona que usted considere más cercana. Porque esos que los que usted no considere más, más cercanos pueden y qué? Bueno, como dicen, darle en la espalda, darle, le dan la espalda también. Le dan en la espalda. Porque ya saben de sus buenos sentimientos. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son y qué son? ¿Y ¿Cómo reacciona cuando muestran esos sentimientos? Y porque no le gustan, porque se los mostró y esa persona no los tiene, entonces quieren darle. Le quieren dar por atrás, le quieren quieren desaparecer Está muy feliz ¿Es, es, es? Este tipo me está mostrando O sea, la persona me está mostrando Muchas buenas cualidades Que las cuales yo no tengo Muchas buenas cosas que yo ni que sabía Entonces, ya que más bien Le va a dar Ya que me mostró sus buenos sentimientos Me mostró su sonrisa, me mostró todo algo, algo, porque yo, no, yo no lo quiero ver más yo no puedo lidiar con esa gente Que viene más feliz que yo Yo, yo quiero sino porque si, si veo que esa persona está más feliz que yo Yo me voy a sentir deprimido Yo me, yo me voy a sentir mm. feliz Capaz que haya gente así Capaz que haya personas así Puede ser que sea en la misma familia Pero capaz que haya gente así Todos somos diferentes que aceptarlo ya estos malos sentimientos voy a hablar a las personas que consideran más lejanos, me está diciendo, así lograr así solo lograrían así solo servirían para lograr diferenciar entre quienes son los que quieren seguir los que te quieren seguir y los que quieren detener esta vida Eso es lo que yo copié y es, lo, pretty much lo que, es mejor dicho lo que acabé, acabé de decir ¿Okay? que acabé de decir porque si es el rencor el odio la venganza también si no tiene amor si es amor tiene mucho amor me va a vengar de él. Bueno, bien. desaparecer son dos energías son muy potentes son muy fuertes el amor la venganza uno contra el extra otro contrarresta al otro y el otro al otro. Así sucesivamente los dos se dan duro entre los dos. Para poder acabar con la venganza, el amor le puede dar. Si quiere acabar con mi amor, venganza es lo único. Para poder matar al amor. Tiene que estar vengativo. Del por qué Del quiere matar a mi amor. Y ahora ya quiero para poder tratar de cerrar este video que no sea, sea un poquito más largo que creo que yo, yo, yo he hablado mucho ya yo ya me he expresado mucho, creo que he estado hablando como más de una hora siento como si fuera más de una hora porque realmente yo, yo no me acostum, yo no me he acostumbrado, yo realmente era muy muy callado, sigo siendo callado pero realmente antes era mucho más callado porque no me dejaban hablar bueno yo, yo nací así no digo que esté malo <coughs> la cosa es que la otra gente hablaba más que yo la, con los que me crié hasta en la misma escuela aún bueno, así puede ser porque yo realmente fui nací en un lugar diferente al que fui criado en el otro y me, me crié en un diferente lugar, diferente país, diferente lugar, entonces por eso fue una de las razones aunque no, no digo que esté mal, lo que es yo, yo fuera más tímido y más callado en ese entonces, pero, pero así era así fue, era mucho más callado, no digo que sea malo, lo bueno, pero ahorita estoy es como si estuviera matando a mi a mi timidez mi timidez estás muriéndote aquí estoy estoy matando gente que le gusta ver matar hay gente no. que le gusta ver morir le gusta ver a otra gente sufrir hasta el punto de matarlo, hasta que ya no siga y no desaparezca, ¿eh? borre esta faz de la tierra. Tristes, tristes en el mundo que vivimos. Estoy matando, estoy matando a mi timidez. si hubiera sido bueno matar a mi timidez hace mucho muchos años atrás pero cada todos somos diferentes y, y hay que aprender a saber matar a la, a la timidez aprender a saber a matar aprender a saber a matar a la timidez no, a mí no me gusta matar es como que si estuviera matando a sí mismo pero si hubiera matado a mi timidez un par de años atrás. Si hubiera matado. Ah, yo diciendo esa palabra. Yo que no, ni mato a, ni a una paloma que está ahí en mi balcón. Matando a mi propia timidez. Si lo hubiera matado hace un par de años. Pudiera haber dicho la persona que me gustaba acerca de mis verdaderos sentimientos, como está diciendo acerca de mis buenos y verdaderos sentimientos, que salen de mi corazón, expresarle a esa persona de lo que yo sentía por ella entonces. Pudiera, pudiera haber escuchado la respuesta de esa persona mucho más rápida, de lo que ella pensaba acerca de mí puede ser rechazo y así hubiera aliviado con eso mucho más rápido en vez de me tomó mucho tiempo hasta o que por fin pude hasta ¿no? o que por fin pude matar a la timidez y decirle eso todos somos diferentes y sabemos cuando hay que decir cosas no estar callado tanto tiempo porque la timidez lo puede matar a uno también entonces hay que saber cómo matar cosas que nos hacen mal aprender a de saber Ay, yo quiero llorar pero no puedo porque ya lo no gasté. ¿no? gastar sus lágrimas en personas que uno no sepa quién estará viéndolo ojalá que sea sean buenas personas pero no todos somos buenos, no todos somos iguales, entonces a los no, es que me conocen puede ser de que puede ser de que yo realmente fallé en lo que yo estaba haciendo, que tenía grandes expectativas acerca de mí de superarme, de ser bueno en la vida, de. Ah, y después, yo estoy haciendo eso. Pueden de que estén decepcionados, pero aún así, así es como quiero concluir todo. Quiero concluir con este video también. Que estoy tratando de concluir, como estaba diciendo hace un par de minutos, hasta un tiempito. De que, porque es fácil, es muy difícil abandonar cosas que uno no algunas cosas que no uno le gustan, que, que no creen que es su vida, por ejemplo algunos no es que esté subida su vida y puede llegar que esta es una buena, ge buena generación, por lo mantiene en su corazón lo ama, pero va a estar la evolución. Va otra gente que diga, eso, eso está tan eso es tan viejo. Ah, muy bien más bien vaya de aquí ¿sí? esto ya no pertenece aquí ya. eso es muy 2000 mucho del año 2000 y tantos 2010 digamos mucho muy de 2010 estamos en el 2030 pues, porque estoy pues, así que con eso porque lo consideré mi vida lo consigue, consideré parte de mí, mi corazón Quiere seguir viviendo en esta vida Tiene que dejar esto Que esto está muy viejo Esto es del 2010 Ya estamos en el 2030 Tiene que salir de ahí Si no, no está con nosotros Bueno Será nos queda? Algunos sí. Pueden seguir con la actualización con, con la evolución La cosa es que vamos muy rápido Pero bueno eh, desde de 2030 de este año eh. bueno Este de 2030, se ve más bacano Todo negro Si sí, es de este año, si sí. Se ve bacano Se ve bien Se ve muy bueno Si, sí, debí de haber actualizado Porque vamos muy rápido y estábamos tan rápido que no nos damos cuenta de qué es lo que hicimos, qué es lo que consideramos, considerábamos bueno, aquel entonces lo que nos hacía feliz, lo que como ser inocente eh, cuando éramos niños y así. Muy triste la supervivencia si seguimos así vamos a, a estar allá afuera en la calle muy triste que estar también preparados estar, ah, estar bien conscientes sabiendo todo todo todo lo que somos nosotros de lo que estamos hechos y tratar de hacer buen provecho de él todos nuestros sentidos para poder así seguir pidiendo por qué. porque porque vea 2015 tenía eso 2000, 2015 ¿sí? y este este era el 2015 lo consideré muy bueno, lo consideré mi vida, lo consideré parte de mí, mi corazón, ya estaba bien pegadito a mí pero otra gente dice que no, ya estamos en el 2030 vamos para el 2031 este puede que se este sea desactualizado pero lo necesita para poder que ya do, más de 15 años esto, esto no sirve esto no sirve necesita tan siquiera un mínimo 2030 2030 para poder así cambiar el, el siguiente año, el siguiente año hasta que digan, no, ya está, ya está muy viejo. Otra nueva batería, otro nuevo celular, otro. Muy rápido, entonces, para poder terminar este video y así terminar lo que estoy. Yo tratando todos mis pensamientos y e ideas que tengo en mi cabeza y tratar de desahogarme. Estoy tratando de hacer. No puedo sacar. Tanto de mis buenos sentimientos porque los, los acabé de usar en. No, no así tan. No de que los acabé lo de usar, sino que. que es un poquito difícil sacarlos del octavo sentido. Pero bueno, de mi sentido, sentido, a tratar, sexto sentido, de que voy a tratar de terminar estas ideas con. lo que estaba diciendo acerca del dinero y el tiempo. ¿Por qué? Porque así nos rechazan, así vamos, nos vamos desactualizando nos vamos, Tenemos que estar actualizados con nuevas cosas Y todo lo nuevo que consideramos en nuestro corazón ya no sirve Tiene que tirar para afuera, si no, usted ya no sirve Pues qué tal más bien si no existiera el tiempo ni el dinero estaba, eso ¿sí? está lo cierto, verdad necesito salirme del tiempo, dinero no. liberarse de todo, es ¿Sí? cuando lo tienen unidos al agua, usted que es el agua, sí, sí. nosotros somos 60% del agua, ¿cierto? Más o menos, 40, como eh, mínimo 50 lo diría. Pues somos muy, muy formados de agua y si solamente dependemos de lo que es el dinero, tiempo, va a estar muy, muy mal. Bueno. Porque, ¿qué tal si reemplazaran? o bueno, Para los que les toma muy difícil, que quieran hacer un cambio, como yo estoy tratando de hacer días venideros, lo que es el porvenir, ojalá que, si alguien me dijera. Que, y también acerca de las ideolog ideologías que si uno va a reencarnar re o resucitar, como lo quiera llamar, a esta vida otra vez, si tuviera todo el poder, todo el poder para poder cambiar el mundo, ¿no? serían esas dos cosas. y completamente no existieran, solamente uno, el árbol unas aguas y para los que le todo muy muy realmente muy difícil que ya tienen mucho tiempo y dinero guardado ahorrado no sé para qué pero lo tienen ahí ahorrado para la vejez como nos dicen pero billones de dinero tiempo de billones de dinero si yo volvería cambiaría el dinero el tiempo por la palabra infinidad infinidad y tiempo por felicidad <coughs> dinero, tiempo por infinidad, dinero por felicidad ahora bueno, sí podemos que el tema muy muy duro ya ojalá que sea en el si es que sea en el año 3000, paquete 3000 ya vamos muy muy muy muchos números cambiémoslo por infinidad y felicidad hasta la infinidad número uno del mes 20 del día 20 infinidad 20 o sea del tiempo infinidad 20 porque los números digo 20 porque los números han estado existiendo por mucho mucho tiempo también y es muy difícil salirse de la numerología también Entonces esas agreguémosla ahí también infinidad número 20 mes 20, día 20 Ay, mis hijos, uno de mis hijos nació en la infinidad número 20 mes 20, 20, ah, sería muy bonito solamente es que para qué 12 meses y tantos días, 30 días, 1, 28 31, 30 y a tenerlo todo 20 no. Ah. O como quieran ya después del año 3000. ¿Por qué? Malo bueno, que después del año 3000. Entonces, ¿por qué? Y ya después... Como dice ahorita Tiempo es dinero, entonces. Tiempo de infinidad. Dinero felicidad. Si, si, si, si su felicidad no es infinita, no va vivir. Usted no es infinito si no tiene felicidad qué bonito el hablar eso en el año 3000 infinidad felicidad y agua que es lo que yo estoy hecho hay que despertar como ya tiene, ¿Tiene que despertar dinero tiempo tiempo dinero no consigue carrera ni no tiene familia no va a poder seguir adelante si no se me va a la casa Cualquier otra cosa que le digan en la casa, estoy poniendo ejemplos así porque pueden... Algunos son muy reales, algunos no. Pueden que otros, como estaba diciendo, unos viven ahí afuera y no tienen tiempo y dinero. Y, y viven ahí afuera. Eso no tiene concordancia. Y, y unos les dicen, pero esos que están ahí afuera piden dinero y lo usan para drogas. Uno la, se sí, mendiga el tipo que está ahí, perdona, que está ahí mendigando por dinero para que lo vaya y lo compren drogas nunca. Uh -huh. Está que no gasta mi plata Y si sí, puede haber que algunos mendigos si sí los usen ahí para dar. drogas. Uh -huh. Porque no sabemos su historia. Realmente no sabemos toda su historia. De cómo nacieron, cómo fue criado, cómo porque está ahí donde está ahí. ¿Quién fue el que los levantó? ¿Quién fue el que los siguió que ellos siguieran para adelante aunque estuvieran en las drogas? Pero. Es triste que hay muchos casos así verdaderos, que, que la mayoría estén allá afuera por drogas, pero no, la like, que algunos no. Pueden que estén pasando, que pudieron haber pasado por lo que yo estoy pasando ahorita. Y tomaron esa decisión final a afectar cosas afuera, en la calle, en la, como lo quieren llamar, si sí lo llaman en la calle, pero allá afuera. Y no tener un hogar y olvidarse del tiempo y del dinero. Triste, pero. ¿Cómo ¿no dicen tristes realidades? cada cabeza es un mundo otros dicen por ahí ¿qué tal sí bueno vamos a buscar toda la felicidad de todo el mundo cuántos somos en el mundo se me ha olvidado Google ¿No ustedes pueden cualquier sea su forma de, de buscar en el, en su mundo de internet cuántos habitantes hay en esta tierra si, si son como 300 billones o trillones O cualquier número que esté ahí en ese servidor Y buscar la felicidad si tan siquiera de cada uno Siquiera por usar este medio Oh, la felicidad de este es sonreír De este es jugar estos juegos De este es comprar este tipo de, de ropa De celulares, cualquier otra cosa Pero otros bien la guerra, la guerra, otros ven la felicidad y yo no sé, el sufrimiento, pero al menos son felicidades, y al menos borrarse de el tiempo y el dinero. él está buscando la felicidad de la otra gente. De su felicidad. Ojalá que otros busquen su felicidad también. Usted que está buscan, buscando la felicidad de otro. Bueno, hay like que decir otro, le busque la felicidad a usted y puedan ser felices. Sería bacán, sería bueno bonito que todos estuviéramos bien felices en vez de estarnos matando. Pero otros ven la felicidad matando, entonces pues mucha, muchas cosas que hay que arreglar y coordinar y todo. Y ojalá que todo salga bien. Que terminé, el video pasado sí, entonces yo me despido ya tratando de despedirme hace minutos como horas pero bueno voy a despedirme y ya quería decirle que es difícil despedirse como ya he dicho antes pero hay que hacerlo, hay, hay que saber cómo decir como bienvenir a otra, decirle hola si quiere de bienvenir a otro y si lo rechaza pues pues adiós que más da Está dando una bienvenida pero realmente no usted no me gusta o usted no me ve bien usted no Entonces ya puede hacer cualquier cosa con mi video que estoy así... Regalando, lo puede guardar, lo puede, lo puede, puede eliminar, lo puede, puede hacer cualquier cosa, puede, puede tomar todo, eso, todo lo que yo estaba diciendo para su mente. Si quiere cons algo cons constructivo para su mente, puede, puede escucharme de todo lo que dije. Si es que me escuchó, si es que puse atención, pero bueno, al menos. Esa, esa fue mi bienvenida y eso fueron todos mis pensamientos acerca de mí, de mi vida, todo lo que estoy pasando, todo lo que pasé, de todo lo que estoy pasando y todo lo que puede pasar para un, para un futuro, si es que hay un futuro. Y pues si no, pues adiós. Así me despido. Todos ustedes. Primero. Para el primer y último video que voy a hacer, que comparto para toda la gente que se pasa en el mundo del internet. Hasta luego.